se podían observar unas pirámides que estaban congeladas. En esa parte del sitio las temperaturas eran muy frías. Se trataría de una parte de Lemuria, un continente que existió hace 10.000 años y que se habría hundido por un tsunami que fue provocado sin intención por el movimiento de una criatura gigantesca del océano. Esta noticia pasó desapercibida porque fue ocultada. Pero ahora hay que prepararse porque el próximo 25 de diciembre del 2023 en Navidad habrá un terremoto mundial muy fuerte de 9 grados. Ese día habrá muchas pérdidas humanas y edificios en todo el mundo. Pero también se abrirá la tierra y los humanos podrán ver las antiguas civilizaciones de la Atlántida y Lemuria que eran habitados por hombres del hielo y no podrán ser ocultados por ninguna organización, ya que toda la humanidad lo podrá ver con sus propios ojos. Será un evento revolucionario que cambiará toda la historia de la humanidad, nos revelará más a detalle de la verdadera historia humana. Así será porque escrito está en la Biblia, donde dice en Marcos 4 al 22,